Un iPad nuevo, un ruso, mi madre y una misión de troleo muy importante que conseguir. Harta después de que reventases excesivamente el vídeo de regalándole el iPhone 12 a mi padre ¡Tarán! Hoy no va a ser un vídeo cualquiera, sino que hoy es turno de que mi madre se entere de lo que va a pasar El nuevo iPad dije, ¿verdad? Hoy os presento una nueva maravilla <música> Chicos, el comienzo de una broma. Uf, ven aquí, chiquitín. Pero esta vez no solamente tenemos un iPad, sino que tenemos otro iPad que es totalmente igual a este. Ya estáis pillando por dónde va el camino, ¿verdad? Y chicos, tenemos un pequeño problema. No pasa nada, porque creo que en mi casa hay 200 mil millones de tablets que ni siquiera funcionan. Así que... Pam, ¡Pam! ¡Pam! Y ahora con mucho cuidado, pam, de loco. yo creo que mi madre no se va a dar cuenta para nada que esta no es la nueva tablet Ahora también vendrá mi padre que también sabe lo de la broma, voy a ir con mucho cuidado, mi madre siempre está en la cocina, nos puede escuchar desde aquí Ahora mismo vendrá mi padre que también obviamente sabe absolutamente todo y él en realidad es el que va a hacer la broma épica Se podría decir que es mi compinche ruso no sé qué le pasa a mi familia, pero siempre, siempre, siempre, siempre todo el mundo está en ese sofá. Menos yo que a mí no me quiere. Así que que comience esta broma. Por fin vienes, tío. ¿Me hecho un gato? Claro. Toma. Vale. Hola mamá. Bueno, papá, ¿estás preparado para dar el anuncio? Un regalito, ¿no? Pues creo que lo tenemos. Muy pequeñísimo para dar. A ver, papá, ¿se lo vas a enseñar tú o se lo enseño yo? Venga, va, se lo voy a enseñar yo A ver, mamá Sé que te pusiste un poco celosa a... ayer porque le regalé el iPhone 12 a tu marido ¿Tá? Pues creo que hoy también tienes algo parecido Oiga, ¿qué ¿Tú qué querías, un iPad o un iPhone? iPad Un nuevo iPad Me suena de algo, ¿verdad? Captura de cuánto cuesta Es que sinceramente, es que no lo quiero ni mirar Pues mamá <ríe> Es que no puedo decir esto en serio, tío No puedo 3, 2, 1 es el nuevo iPad Air. O sea, lo he pedido ayer y lo he tenido que encargar súper rápido de Amazon porque es que si no literalmente no he llegado. Mamá, con cuidado, por favor, como se te caiga ahora mismo, es que te lo juro y es que parto algo. Ой, какой малыш. Малыш, вы мне подарили lo... iPad. Я же дала большой. Pues sí grande, el, el iPad yeah. no, cada vez más pequeñas. Он не похож на новый. ¿Es que quieres que te diga, mamá? El nuevo iPad, no que lo... Нет, нет, нет, это старый iPad. Что-то они нас обманули. И мой новый iPad. Como una persona de 50, 50. 19 años nos ha podido pillar que este era el iPad viejo. ¿Tú entiendes? ¿iPad no verdad? Sinceramente, enhorabuena, mamá. Yo, sinceramente, pensaba que no ibas a saber que es el nuevo, que es el viejo iPad, perdón. Y nada, te, te lo regalo, ¿vale? Para ti, que yo ya no lo quiero. Fíjate lo, lo que quieres. ya un Bueno, pues la vida dura, ¿no? A veces. ¡Ah, como que me duele un poco la espalda! Ah, no será porque. ¡Ay, como me duele! mamá Oh, вот on iPad ay <risa> es que es que parece mi iPad viejo tío yo no entiendo por qué la gente prefiere a esta cosa tan grande a mi iPad Toma, toma, no, no, lo vas a coger tú, eh. Cuidado que yo lo voy a soltar. ¡Tío! Me he tenido que gastar otro medio riñón para el maldito iPad O sea, iPhone y iPad casi el mismo día. O sea, ¡Ah! Pero que sepas que esto tampoco ha sido 100% mío. Que hay otro héroe detrás de la cámara. <risa> ¡El Papa Russo, el copinche! ¡El Papa Russo, el copinche! Yeah. Muy Arta, ¿le has regalado el nuevo iPad a tu madre? Pues sí, ¿qué pasa? Pero si también le regalaste el nuevo iPhone a tu padre Bueno, pues la vida es un poco dura, ¿no? Me he gastado dos riñones, eso sí Pero madre mía, Arta, estás loquísimo A ver, yo creo que lo más justo es que me hagas también a mí un regalo, ¿No? Ah, un regalo para ti también A ver, no estaría mal, digo yo ¿Y qué quieres que te regale entonces? La verdad, unos airpods no me vendrían nada mal ¡Ah! que unos iPods, cabrón, no tengo ni yo unos iPods, se los voy a regalar a ti no sé, sería un buen regalo, a ver sé que es un poco injusto, pero tengo una idea y si nos echamos unos pvps y si yo te gano, me los regalas y si no, no, pero eso no es todo, yo creo que también si gano, estaría bien que les regalases algo a tus suscriptores, como por ejemplo, el nuevo iphone 12 mira, eh, sinceramente, me he gastado ya dos riñones, ahora mismo, la vida es que me da igual absolutamente lo que me pase, con como que si me cae un meteorito ahora en la casa, me da igual ah, ¿Vale? Quedaros hasta el final del vídeo para ver si realmente va a haber un sorteo de un iPhone 12 para vosotros Maguito, Maguito, Maguito, te voy a reventar el culito Esto va a hacer a 5 rondas, el que gane tendrá un punto Vale, perfecto abre, abre, abre. Mira, pam, ahí la llevas, Arta Espectacular, o sea, ¿voy a tener que sortear un móvil o qué? Arta, ya estoy oliendo a iPhone 12, eh Oye, oye, oye, estás nervioso ¡Quita! Arta. ¿No he fallado? ¿No he fallado? te escape rata ¿Toma? Nah chaval, estoy muertísimo estoy ahora mismo que no puedo más ¡No! ¡60 le he dado! ¡60 en la cabeza! ¡Pero qué es este juego de mierda! Vale, ¿dónde estás, ratón? Tenía por ti a tope harta ¡Vale, aquí estás! ¡No! chicos, No, chicos, no, no, no sé qué... ¿A qué juego estoy? ¿A qué juego estoy? ¿A la lleva! No sé, no... sé a qué juego estoy jugando, tío Le iPhone 12 aquí ya! ¡iPhone 47 huele! ¡No! Soy espectacular soy espectacular, soy espectacular. Soy espectacular. Aquí te matan a pico, cerdo. No, ¡No! ¡Quería humillar a pico! No puede ser, tío. Estoy motivadísimo, sí, chavales. Estoy muy nervioso, te quiero ganar, eh. Abra aquí, abra aquí. Pero ah, le pego, voy, treto, voy, voy, sale, voy. tengo que pagar 30, tío. 20 te atreves. Ahora sí, tranquilo que yo voy a venir. Bien. Hola, mago! ¿Quieres jugar al escondite? Vale, vale, jugamos. Es todo tuyo, te Pero, pero, las pero las aquí man. quieres jugar, ¿al teto o al escondite? Al delfín. Te la meto pero sin fin No me hago, no, no, te lo juro, te lo juro, te lo juro, o sea, vas a palmarla, es que, let's go Ok, ok, ok, te voy a puto reventar bro, voy a conseguir el iPhone 12 para tus subs y los airpods para mí, te lo juro Ah, ¿Qué? el mando, el mando, el mando, el mando, el excusas, Escusas, escusas, escusas, que escusas pringao, que escusas pringao, que escusas pringao, que escusas pringao Ahí la ¿ahora qué? ¿ahora qué? Pues ahora un 200 a la cabeza, un 30, no, no, un 30 ¡Un trenche si me voy al mando, tío! ¡Me cago en el leche! El iPhone será de tus suscriptores, eh. Que conce. Es que yo no tengo problemas en soltarme un iPhone, pero es que no te quiero dar unos airpods. ¿Así? ¿Ah, pues nos tendrás que dar porque te voy a reventar. Porque eres un tremendo bote. ¿eh? No, no, no, no. No te mates. Me voy, me voy, me voy. Es un bringue, me hago todo el rato con. Te voy a reventar, te voy a reventar. ¿Qué? ¡Cállate, guiando! Si no sabes jugar. Sí, pues mis suscriptores están diciendo, madre mía, el amor hermoso. Con este hombre vamos a conseguir los malditos AirPods y un iPhone. ¿Y esto, mira, ahí la llevas. Tonto, tonto que eres un tonto. ¡Tonto que eres un tonto! Pues ah, si gano estarás bastante, bastante jodido. Vale, pero si ya no conseguí el iPhone, ¿no? Sí, sí. Bro, ¿cómo me has dado eso? Creo que no vas a conseguir el iPhone en tu puta vida. Lo voy a conseguir por tus suscriptores. Ah, va, pues consíguelo, tío. Que mis suscriptores ahora mismo están diciendo. ¿Lo vas a conseguir o qué? Pues toma, haciéndose la cabeza. ¡Let's go No me lo estoy creyendo. Eres una hipócrita. No quieres regalar un iPhone, no quieres hacer nada. Es que, a ver, eh, soltar un iPhone? ¿Puedo sortearlo? Pero es que no te quiero dar unos airpods, cabrón. <risa> Nada más. ¿Preparado? ¿La llevas? No. Pero que llevo ya. ¡Ah! Estaba muerto, hace un segundo estamos muertos, chicos. ¿Eres consciente, no? Que si ahora mismo yo gano, el primer punto para mí. ¡Ah! ¿Por más qué consciente? tengo el mal? ¿Por qué tengo el maldito suelo así? Más consciente eres tú que no me vas a ganar. Esta es la ronda definitiva, ¿no? El que gane. Habrá ganado. Y yo te digo que yo soy muy competitivo. Competitivamente perdedor. Muy nervioso, ¿no? Vale, es mío, es mío. Toma, una por ahí. ¡Tú ya el que? ¡Pero si te he quitado yo más vida que tú a mí! Una por ahí? Bueno. Bueno, si tú quieres con eso. Vale, tengo high down, tengo high down. Yo, yo casi me acabo de estampar la cabeza contra una piedra. ¡Ah! voy a venir a muerte, no tengo vida, no me voy a curar por de ratas. ¡No! ¡Me he caído yo! Chicas, chicas, chicas Let's go Tú te quedas sin tus airpods Pero Arta Squad. si veo muchísimo apoyo en este vídeo Si veo que todo el mundo se suscribe, le da like Y utiliza el código Harta, a lo mejor Puede ser, could be en inglés Que puede que caiga algún sorteito De algún iPhonecito, docecito Espero que os haya encantado Estos dos vídeos con mi padre y con mi madre Espero que os haya expandido genial Ya si ha sido Arta, adiós